Cecerera Mirna Martínez Cabrera, Ayucanín de Lluvia. Es importante que Terej, Jaja, Hacker Femme, Peti Programa, Peti Proceso, y que tuvamos que avanzar en el desarrollo de Jama, es importante que Terej primera vez Humana participa en el evento APE. Es muy importante que participen y ere apocha programa ikatu ko haguicha ñan tende ha ja desarrollar ikatu ko haguicha avei ñande comunidad pe ñamombeu ko'a proyecto a ko'a eh eh capacitación ro ro aprender ta mba'e ro hecharo conocer ta mba'e ha ro conocer avei compañeras ha compañeros en este lugar hay importante terei ha rovyai terei ro participa haguere ko'a ko evento pe ko este dia ore ro participa haguetehi